programa, el programa. Es lo que se busca. Ni siquiera es un objeto, es un árbol. ¿Cómo decirlo? Como un paralelo, como si estuviera como con un amigo, como, como con un padre también. No es solamente un árbol, sino que es algo más que como que forma parte de, de mí mismo. Como, como, con un padre también. El programa, el programa Lo dejé igual No sí si en una parte así como desfasadito y dije no, sabes qué? me gustó Sí, bacán Lo dejé igual Como como con un padre también Igual fue una romantización así máxima. Lo dejé igual. Ya yeah. decir cosas sin sentido, aunque sea difícil aunque parezca imposible, es súper necesario. Ya. El árbol del patio. Programa. programa. Es súper necesario programa, porque... el que tiene en su patio es un es un limonero o un árbol cualquiera, anda. Es un limonero, sí me estoy, me estoy dedicando a fabricar filtros de lámpara Y me quedan terribles bueno. Para... Estoy, haciendo, estoy haciendo videos musicales Y ocupo un filtro de lámpara Fabricado por mí y el ¿Cómo eso? es eso? Una luz ah, ah, ah, el filtro doble Reconozca la nota ¿Puedo mirarte mientras lees Doc. Yo te estaba mirando, de hecho. Salud, chiquillos. Muy tu bello. La sí! Salud, Estoy aquí. Oye, ya me pasé al a este que te dejé ¡Ah, Tú que estás calladito. No, no pueden ver la imagen Porque de hecho en la carta que escribe Que está en la guerra, está en Vietnam O sea, está la pasado se su portal Que dice que lo único que quiere devolver Es volver a ver a su mamá y ayer Después subir el volumen Está todo el volumen Yendo. Está yendo así irremediablemente. Eh, ¿Podría repetir la pregunta, por favor? Que terrible, la tecnología nos está haciendo pasar un mal momento Por si acaso, no es que esté chateando es por el peso del pelo me lo emparejó un poco porque de verdad me lo macheteé Claro, que me están cerrado y el no que habían andado haciendo, yo no sé si estaban en avance con el Paco, la maquitura, bueno, no sé qué todos con mascarilla, no saben que en el palo vienen malo, <miras> malos, todos con palos. No, alguien tiene que haber asaltado. ¿Sí, se salieron como a todas las casas, en esta cuadra de la? acá. Acá hay toque de queda. No podíais salir después de la 8. No, acá igual. Pero a las 10. Pero a las 10 de la noche. Oye, no, acá Oye, acá a las 8. Rodrigo me dijo, ¿tú me prestarías mi sillón para Ajá. estudiar? Bueno, lo que te conté. Y a esta hora es la hora como pic de Pedrito. Son como unos eh, falafel. Sería, es que creo que tendríamos que encerrarnos todos y esperar a enfermarnos todos. Ciencia, paciencia, que quedan meses de esto. Ciencia, paciencia, que quedan meses de esto. Ciencia, paciencia, que quedan meses de esto. Tiro. Tengo el tiro. Tengo el tiro. Tengo el tiro. Porque tengo cara de enfermedad, bueno, tengo cara de pandemia. Y la chasquilla ayuda a cubrirla un poco, la verdad. ¿Estáis? Sí, la chasquilla. Se convierte en una petaceta y quien va a parar de burbujear, además de tener que teletrabajar. Mm -hmm. Tengo el tiros, un buen tiro. Tengo el tiros, tiro. Tengo el tiros, tiro. Tengo el tiros, tiro. A mí no me parece tan buena idea, fíjate. Ya no, nada más. Bueno, basta algo. No. Ay, por favor. ¿Y si entre comillas? No puede porque tendría que igual hacer su cuarentena. Claro. No lo puedo mandar con de mi mamá. Cuestión de ese niño? Ay, pues sin oh, oh, oh. A mí hice un cuaderno así y anoté quién era y de dónde venía. ¿Y qué conexión tenía con tal no notaba. Eran amigos. Se odian. Sí. Se llaman en secreto, ¿cachai? Mi amiga. Disculpa. Ay, qué rico. Tengo el tiro. Tengo Tengo el tiro. nídico bajo está como está, arriba, como está arriba, bajo está como está abajo, está arriba, como está arriba, bajo está como está abajo, está arriba, como está abajo, está arriba. de canción. Claro. varias personas. Hoy me gusta grabar al toque. No, todavía no. Uh. Uh. Hey, ¿Todo bien? <risa> ¿Todo bien? Buenas tardes, amigas y amigos. <risa> Buenas, tardes. <¿Todo> <risa> Buenas tardes, Latinoamérica. Alguien que lo pueda hacer desde su casa, alguien que tenga la técnica, va a poder hacer una transmisión de todo hable y hable sobre la cultura en, esta nueva, en este Ahí nuevo proceso te... constituyente. Bueno, uno puede estar de acuerdo o en, en desacuerdo cómo se han llevado las cosas, ¿no, Algunas instituciones funcionan así, y otras son un poco más, más tienen más carne. Bueno, funciona, el mes siguiente no lo pagamos. ¿no? Fortalecer la comunicación entre nosotros y sea quien sea... Es más democrático. ¿no? Bueno, a recoger el guante en ese sentido. ¿no? Ives, a favor. Rob. A favor. Ni eh, un paso atrás. Ni un paso atrás. Ya. Ni un paso atrás, podí. <risa> Démosle entonces. ¡Hola! no <Risas> Mira, mira. te mira. no Año nuevo, Se Se van a derretir todas las velas. Vamos a dos, tres, Un ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! Feliz, ¡Ya! feliz. feliz. Los sí. eh, uh, <ård Triangle> gracias aprendí. Gracias. cumpleaños! una gracias gracias ¡Feliz cumpleaños, ¿El no? doctor Tillo! ¡Feliz no, cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Mi bebé viejo! viejo. ¿Ah? ¡Mi bebé viejo! Mamá, ¿por qué me no, con no, mi, porque tu audio se ¡No, ve no, eh! ¡Tu audio Yo suena! ¡Mira ¡Mira veterano! ¡Y ahora recién... ¡Ahí con la polli! ¡Pollito! Canta solita, pero estaba ahí, estaba la no, no, no, no, sí no, no, estábamos cantando, se veía ahí. no, lo grabaste? Todavía, Ay, que ¿Qué pasó Pedrito? ¿Ve alguien grabó? Sí, se está grabando vida está grabando? ¡Ay, qué bacán que se quedó grabado Pedrito! ¿No la vieron cuando se tapó, pero ¿Eh? ¿Sí? ¿Dónde está el papá de Pedrito? ¡Está, ¿Eh? ah, Hola familia, yo los dejo ¿Cómo está vale. Oye, ¿ah? El te lo dejo? Eh, vale, ¿cómo estás? No. Está? ¿Por qué? ¿Por qué dijo? Porque tengo una guagua pidiendo en el computador para jugar Roblox ¿Por ¿Eh? qué? no, Tengo una <risa> guagua <risa> que pide teta el futuro chamán debe aprender durante la iniciación el lenguaje secretos que utilizará durante las sesiones para comunicarse con los espíritus y los espíritus animales. Esta lengua secreta la aprende ya de un maestro, ya por sus propios medios, esto es, directamente de los espíritus. Con frecuencia esta lengua secreta es de hecho el lenguaje de los animales, o tiene como origen la imitación de los gritos de los animales. En América del Sur, el neófito tiene que aprender a imitar durante el periodo de iniciación las voces de los animales. Lo mismo ocurre en América del Norte. La presencia de los espíritus se anuncia con esos gritos, exactamente como es proclamada también por un modo de proceder propio de los animales. Muchas de las palabras empleadas en la sesión proceden de gritos de aves y de otros animales, como ha echado a ver Letizalo, el chamán, cae en éxtasis utilizando su tambor y el hodler. Y los textos mágicos son cantados en todas partes. Aprender el lenguaje de los animales y, en primer lugar, el de las aves, equivale en cualquier parte del mundo a conocer los secretos de la naturaleza y, por tanto, a poder profetizar. El lenguaje de los pájaros se aprende por lo común comiendo carne de serpiente o de otro animal tenido como mágico. Estos animales pueden revelar los secretos del porvenir porque son considerados como los receptáculos de las almas de los muertos o las epifanías de los dioses. Aprender su lenguaje e imitar su voz equivale a poder comunicarse con el más allá y con los cielos. Volveremos a hallar la misma identificación con un animal, con, con un animal especialmente con el ave, cuando hablemos del indumento de los chamanes y del vuelo mágico. Imitar la voz de los animales, utilizar este lenguaje secreto durante la sesión es también un signo de que el chamán puede circular libremente entre las tres zonas cósmicas, infierno, tierra y cielo, lo que viene a significar que puede penetrar impunemente allí donde solo los muertos y los dioses tienen acceso. Incorporar un animal durante la sesión es, como hemos visto a propósito de los muertos, más que una posesión, una transformación mágica del chamán en ese animal. Una transformación se obtiene desde luego también valiéndose de otros medios, por ejemplo, revistiéndose con el hábito chamánico u ocultando el rostro tras una careta pero hay más aún. En muchas tradiciones, la amistad con los animales y la comprensión de su lengua constituyen síndromes paradisiacos. En el principio, o sea, en los tiempos míticos, el hombre vivía en paz con los animales y entendía su lengua. Solo después de una catástrofe primordial, comparable a la caída de la tradición bíblica, el hombre se volvió lo que es hoy, mortal, sexuado, obligado a trabajar para alimentarse y en conflicto con los animales. A prepararse al éxtasis, y durante este éxtasis, el chamán suprime la condición humana actual y se reencuentra, y reencuentra provisionalmente la situación inicial. La amistad con los animales, el conocimiento de su lengua, la transformación en animal son otros tantos signos de que el chamán ha reintegrado la situación paradisíaca perdida en el albor de los tiempos. ¿Les gustó? Sí, estuvo bueno. <risa> raro, pero bueno. Interesante. Raro. ¿Lo encontraste raro, Michael? <risa> sí, no estoy acostumbrado a escuchar animales con guitarras. <risa> en el buen sentido raro, no en el sentido de... Uy, que raro. Sino que, mmm, Raro. <risa> Sí, pero como te digo, no quiero ser majadero como dicen los políticos sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí yo durante mucho tiempo fui un jugador, un buen jugador de primera vez. Fui primero de segunda división. Jugaba en la cancha aquí de barrio, y era más o menos bueno y logré pasar a primera vez. Y estuve sí, sí, sí, en primera vez torrado, sí, sí, sí, sí, pasando viola, sin ni una pena ni gloria. Y de pronto sí, sí, sí, sí, sí, me de un golazo y pasé a primera. Y ahora estoy en primera. Eh, no sé en qué lugar de la tabla voy, pero estoy en primera. Eso lo, lo digo sin, sin falsa morir. Bueno. Pero luego estamos hablando de la liga mexicana, de la liga europea, de la liga inglesa. Estamos hablando de otros niveles de campeonato donde nosotros sabemos que nuestros jugadores a veces se van a jugar. ¿verdad? Yo no estoy en esas ligas. Yo desconozco esa ligas. Está bien, yo estoy en primera, estoy en liga, en primera soy como pared. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. No sé, plataformas como el mismo Zoom o Twitch o cosas como de esa galaña. o no cosas sé, como de esa galanya, o cosas como de esa galaña. o no cosas sé, como de esa galanya, o cosas como de esa galaña. o no cosas sé, como es de esa Galaña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 la palabra, el la palabra. la palabra. Sí, la palabra, sí, el eh. la palabra. Sí, son, son, el e. <Rans>. la palabra. Dos, la palabra, чи, así, sí, si, sí, sí, sí, sí, el la palabra. la palabra. En bueno, de la palabra, sí, sí, sí, sí, palabra sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, palabra. sí, sí, sí, sí, sí, sí, palabra sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí El sin, la palabra.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 Fact Soy como pared. El por la palabra la palabra. la palabra ellos. Fácilmente la palabra. la palabra de la palabra. El pase la Hacia. sí es, es para es para para hacer una obra justamente y no no ¿sí? invadir la privacidad y exponer la privacidad de las demás personas en público ojalá en Oye, este web bueno es peor que subir ¿vale?